tu hijo puede empezar una carrera como artista con los nft la enseñanza del arte en la escuela tradicional tiene el mismo problema que la mayoría de las asignaturas la escuela tradicional cree que los niños son idiotas y que deben hacer simulaciones de la realidad como que todo lo que ocurre en la escuela es de mentiritas y todo son simulaciones desconociendo que los dos momentos de la historia de la humanidad en que los modelos educativos fueron más exitosos fue el siglo de oro de Pericles en donde si querías ser filósofo ibas a donde Sócrates a hacer filosofía y el segundo momento fue en el renacimiento donde si querías ser artista ibas al taller de berrocho a hacer arte en este momento de la historia de la humanidad los estados intervinieron en el mercado educativo logrando con ello consecuencias nefastas para la innovación educativa por eso es que muchos padres están buscando alternativas para paralelas a la escuela para complementar esta educación tradicional en este escenario aparece la formación de niños en arte con NFT pero ¿qué es NFT? NFT significa token no fungible es decir un activo inimitable en el mundo digital que puede ser comprado y vendido como cualquier otro tipo de propiedad pero que no tiene una forma tangible en sí mismos estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos en economía un activo fungible es algo con unidades que se puede intercambiar fácilmente como dinero con dinero uno puede intercambiar un billete de 10 mil pesos por un 2 de 5 mil y tendrá el mismo valor sin embargo si algo es fungible eso es imposible significa que tiene unas propiedades únicas por lo que no puede ser intercambiado obras tradicionales de arte como pinturas son valiosas porque son únicas pero los archivos digitales pueden ser duplicados con facilidad una y otra vez con los NFT, el arte puede ser tokenizado para crear un certificado digital de propiedad que puede ser comprado y vendido. Los registros no pueden ser falsificados porque el libro en cuestión es mantenido por miles de computadoras alrededor del mundo. Recientemente, este método NFT ha causado sorpresa con unas piezas vendidas por una cuantiosa suma de 135 mil euros, es decir, más de 600 millones de pesos. Se trata de piezas de propiedad de Benja un niño de 12 años que hizo un proyecto titulado Ballenas Raras, hecho por 3.350 imágenes pixeladas de ballenas. Sobre el origen de las ballenas, el niño contó que creó las 3.350 ballenas mediante programación a partir de un océano de combinaciones, cada una con características únicas y rasgos diferentes, lo que las convirtió en todo un éxito. Según explicó el menor en OpenSea, un mercado especializado en estas nuevas tendencias artísticas, Ballenas Raras es una colección de NFT, únicos coleccionables digitales que nadan en Ethereum Blockchain. Ethereum, precisamente, es la plataforma en la que niños las vende. Esta utiliza criptomonedas nativas las cuales se denominan Ether. Como podemos ver el mundo está cambiando rápidamente y nuestros chicos a través del internet están accediendo a un montón de conocimiento útil que puede potencializar su talento y su capacidad de creación. Por eso es importante que las familias tomen las riendas de la educación de sus hijos y empiecen a explorar sus talentos. Esto permitirá remembrar esos modelos educativos del pasado donde a los niños se les enseñaba a enfrentar las realidades y que en la escuela tradicional es casi imposible que puedan experimentar ya que la intervención estatal ocupa el tiempo y la cabeza de los niños con conocimientos estériles que no tienen mucha aplicabilidad Las facultades de licenciatura de arte empezarán a hablar de los NFT dentro de 70 años Cuando sean obsoletas Por eso es fundamental que las familias enriquezcan los currículos de sus hijos con propuestas innovadoras Es el momento de enseñar emprendimiento, programación, trading, creación de contenido, copywriting, persuasión Liderazgo, arte digital para ser vendido a través de NFT Y todas las innovaciones curriculares posibles Para que los niños y jóvenes puedan tener las herramientas para enfrentar la vida real y los dueños de colegio deben arriesgarse a innovar curricularmente, de lo contrario, empezarán a desaparecer.